Hola, hoy sal de casa ha venido hasta Yaisa, donde se está celebrando, donde podemos ver parte de las exposiciones que forman parte del Festival Internacional de Arte Contemporáneo 2022, la CUNA Festivals. Para hablar de ello, está con nosotros su comisaria. Hola. Hola, buen eh, ¿Por qué crees que vale la pena venir hasta aquí, hasta Yaisa, hasta la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas estos días de verano? Porque aquí tenemos muchas obras de arte y de artistas de todo el mundo. Hay mmm, 70 más o menos países que se representan aquí y en los festivales. Tenemos 200 artistas. El Festival Internacional de Arte Contemporáneo, ¿dónde se está desarrollando? Lo siento. ¿Dónde? ¿Dónde se está desarrollando? No entiendo, lo siento. ¿Dónde lo podemos ver? No solo aquí en Yaisa. Ah, lo siento, entiendo. Entonces, no solo aquí en Yaisa, también tenemos 10 galerías digitales. Um, puede ver en lacunafestivals.com y también hay una otra galería física y está en uh, sala al alibe en Aría, O sea, del norte y en el sur, en Aría sí, dos, sí, y sí. en Yaisa. Sí, en exacto. esos dos puntos. Sí, exacto. Y hay muchos eventos durante el mes también. Sobre um, muchas cosas del tema de choque. Este es el tema para, para este año. ¿El tema de choque qué significa? Um, significa cuando hay dos cosas que no, no pueden existir juntos. Y para todos los artistas es diferente. Hay una historia diferente. Ok. Es decir, que todas estas obras hablan de algo de choque. Este, sí. esta, esto, por ejemplo, que parece una fotografía, pero que en realidad no es una fotografía, ¿no? Exacto. Parece una foto en blanco y negro, pero no. No, es un dibujando digital. Oh, son dibujos digitales. Sí, exacto. exacto Y eso es la vida normal, pero en la pandemia, cuando no fue normal. Ok, cuando estábamos solos, podíamos eh, encontrar que no había mucha gente a nuestro alrededor. Sí, sí, es un artista se llama uh, Paul Deltaney de Austria. De Austria, o sea, Austria está aquí representada. Y vamos a seguir, vamos a entrar en, la, en las salas de la Galería de Arte pento Pérez Armas en Jaisa y vemos... Bueno, ya casi me lo iba a saltar. <risa> <risa> es una planta. Sí, es una planta. Um, es una escultora. Y es un comentario sobre el enfrentamiento contra los humanos y la naturaleza. Es uh, un artista, se llama Sarah Lukomik, y es de uh, Estados Unidos. Vale, yo me lo iba a saltar pensando que era algo ahí, pero sí es una obra de arte. Eh, lo que vemos, como esto es radio, pues vamos a intentar explicarlo un poco. Son como hojas de plantas diferentes de distintos tonos de verde, ...parece que son como... ...están eh, cos cosidas, ¿no? Como cojines muy finitos... ...con forma de hoja... ...y de diferentes hojas... ...unas son hojas un poco más grises... ...otras un poco más pistachos... ...y forman como una alfombra, digamos... ...pero es como una protesta de la naturaleza... ...frente a lo que hace el hombre, ¿no? ...que está destruyendo la naturaleza... Exacto. ...su hábitat y el de la naturaleza, ¿no? ...de las plantas, animales... ...sí, exacto eso... ...y aquí... Esta es mi obra, y um, uh, es un, también un comentario um, porque para mí es una, una historia muy importante. Soy emigrante y um, es un comentario de un choque de realidades vividas. Um, los ricos que llegando el yate uh, y los refugiados que llegan hoy en una patera y los comentarios que pueden ver aquí um, se proceden de un grupo de Facebook para los inmigrantes inglés y se han cambiado, entonces se muestran los comentarios del yote en la pantera, en la pantera. Vale, eh, lo que vemos son dos mm, cuadros. ¿Están eh, elaborados en qué técnica? Eh, ¿Pintura, acrílico, óleo? Sí, pero es um, técnico mixto porque hay muchas cosas. Vale, eh, unos colores como turquesas, eh, azules, muy veraniegos. En ellos vemos dos escenas marinas, pero en, en una de ellas hay un yate. Y en la otra hay una embarcación de inmigrantes, ¿no? en una patera, ¿no? y, sí. y los mensajes son eh, están intercambiados, ¿no? Sí, exacto. en una el, el donde está la patera irían los mensajes del, del yate, ¿no? Para que la, eh, ver ese contraste. Sí, ya que... Y el, el autor eres tú, o sea que tú también eres, además de la que dirige un poco la, la comisaria de esta exposición, también participas como artista. ¿Tú participas como artista? Sí, sí, porque es, es para artista, pero haciendo artista también. Uh -huh. Sí, um, solo es yo y Simón que organiza todos los festivales. ¿Y, um, y él es Simón? Sí, sí, hola. Hola Simón, ¿Simón está haciendo las fotos? <ríe> Simón también es un artista uh, de fotografía. Um, y pero también organiza los festivales Ajá. Eh, vemos que en la pared también cuelgan como trozos de madera sí este es un artista que vive en Osla um, y y ella tiene un nombre artista Kaya um, Kaya Kaya sí y um, ella utiliza materiales que choque? Materiales naturales y no naturales. Vale, materiales que encuentran en el mar. Sí, Hayos sí, se sí, podría sí. llamar. Sí, esto sí, este no. Vale. Este ya la cervecería. Vale. Y también hay esculturas. Esta es otra escultura de, parece un, no sé, sí, una es... mano, un dedo apuntando al cielo. Sí, este es un choque de, que espera U, u la realidad. ¿sí? Uh -huh. vale. Y es, es, es una obra de Lubna de Pakistán. Vaya, sí, sí. hay obras de Pakistán. Sí, hay obras de todo el mundo. Esto es eso es lo que hace muy interesante la, la exposición porque. Eh, no solo son artistas diferentes, sino también de países diferentes, culturas diferentes y, quieras que no, tendrán algo diferente que, que contarnos y, y mostrarnos, ¿no? Sí, exacto. Estamos en una de las, alas, de las salas. Hay tres salas. Sí. En una de ellas hay una instalación de sonido y en, todas, en la que estamos viendo ahora mismo pues hay muchas cosas colgadas en las paredes. La mayoría son cuadros, pinturas, fotografías y esculturas, ¿no? Eh, seguimos pasando a la siguiente sala, si quieres. Okay. ¿Qué es lo que destacarías de esta segunda sala? Aquí eh, tenemos obras de un grupo de arte que forma en Costa Teguise. Es sobre un choque de los colores muy brillantes. Uh -huh. Estamos viendo choques, choques, lo que es... Un choque para cada uno de los artistas, ¿no? La palabra choque, enfrentamiento, eh, algo que no puede convivir junto, es exacto. lo que vamos a ver aquí, choques. Choques, exacto. Lo aquí, que se produce, ¿no? A veces se producen cosas interesantes. Cuando hay un choque hay algo nuevo. Sí, sí. Aquí es uh, um, obras sobre el, uh, la guerra en, en Ucrania. Y aquí es un poco más serio, aquí es, es uh, divertido, más colorido. Aquí, sí, sí, exacto, exacto. Pero aquí es un realidad muy, muy serio para la gente de Ucrania. O sea, la guerra de Ucrania es un choque que no es divertido, por supuesto. <risa> es, es, es, Entonces, en, este, que, en esta obra que nos habla de la guerra, pues claro, vemos imágenes eh, pues, que no nos van a... O sea, de, de tanques, embarcaciones de guerra, ¿no? Sí. Eh, aquí podría verse una foto a color y otra en blanco y negro. Sí, eso es um, una conversación. Eso es una um, obra de Alan Rutherford, um, de Escocia, y es sobre um, la tierra. Dos antiguas masas de tierra chocaron unos millones de años. Y formaron Escocia y Inglaterra. Okay. Sí, dos países se separaron un punto en la tierra. Vale, como que la geología los unió, pero la política los separa. Sí, exacto, exacto. Eso entonces, es interesante porque son un proyecto de participación cuando artistas colaboran con otros artistas que nunca han conocido y han completado la, la obra. Vale, lo que, contándonos, eh, lo que nos estás contando es que en cada una de estas obras han participado dos cabezas, dos artistas. Sí. Vale, sí. cada obra ha sido elaborada por dos artistas. Es arte en cooperación, digamos. Sí, una empezada y una completa. Ok. Uh -huh. Y son fotografías a color, básicamente, sobre la misma temática del choque, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, y en este proyecto normalmente hay un choque de técnica, porque quizás es un artista de vídeo colaborando con un artista que dibuja, por ejemplo. Vale. Y no solo la temática, sino también la técnica. Puede sí. ser un, un experimento, hay una explosión. Sí. Artesanal con digital. Ajá. Sí. Interesante. Sí. Vemos aquí unos pájaros, unos, como unos cristales, unos triángulos, unas flores, un, no sé algo como color tierra con unos árboles. Y este está en relieve, es como un pez en el, en el Sahara, en la arena. Sí. Este es un artista de España, María Duarte, y la choque aquí es un pez, pero uh, la M no es amarilla, ¿no? es, es azul. Sí. Este mar es amarillo, es dorado, sí. ¿Qué querrá decirnos? ¿no? El pez en la tierra, como que no está en su sitio, ¿no? Sí, quizás necesita uh, pie para cubrir. Y está en relieve, o sea que es un pez como una medio escultura, ¿no? Sí, sí. los Este es un pintor, este es una escultura. Vale. Bueno, esta es una de las salas más amplias que tenemos aquí en Yaisa, en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas. Es una exposición muy interesante. Hace, tiempo, hace falta tiempo, porque cada obra es completamente diferente. Sí, sí es necesario tener mucho tiempo para aprender qué, qué pasa aquí. Y um, para ayudar, tenemos el código y um, es posible escalar para un poco más de información sobre, sobre las uh, obras. Eh, si queremos profundizar en esta exposición, tenemos un código QR aquí en la sala eh, con, en donde podemos consultar cualquier curiosidad que sentamos sobre los artistas, sobre su obra. Pues eh, tenemos también eh, algunas obras protesta, ¿no? Sí, sí, aquí es un placate que se usó en la protesta sobre um, la removida de las esculturas de Jacob de Carroll Taylor. Um, fue en la marina, cerca de del museo, y ahora. No. Vale, estamos hablando de unas esculturas sumergidas que se retiraron. Sí. Se invirtió mucho dinero en poner ese arte en el fondo del mar y vinieron otra, otros políticos y decidieron que había que retirarlo sí. es decir, a pesar de todo el, todo lo invertido a pesar de... no, no entonces aquí pone equivalente a la tiranía eh, eso vemos eh, como un cartel y un poco roto y con esas fotos, ¿no? de esas esculturas ¿no? sí. sí, para mí el arte es más importante de la político ¿sí? Uh -huh. El arte es, es lo más importante para la gente. Sí, que misteriosamente estuvieron ahí y luego se decidió llevar, ¿no? Como una tiranía. ¿no? Exacto. Interesante. Pensaba que esta tiranía no hablaría de lanzarote, pero <risa> <risa> y aquí tenemos como una, algo científico. Uh, no, no son um, fotografías de obras que son haciendo en la granja en uh -huh. los cereales uh -huh. y hay un choque porque hay um, las trabajadoras no les gustan porque uh, dañado los cereales uh -huh. pero son muy complicados para hacer y estos son los dibujados para, para uh, los grandes uh -huh. sí. El, la temática de la exposición que podemos ver en la otra sala en Naría, eh, también trabaja sobre la misma idea del choque. Sí, exacto, um, pero con eh, historias muy diferentes también. Uh -huh. mm. La gente ahora mismo está en Lanzarote disfrutando del verano, de sus vacaciones. ¿Por qué los animas animas a esas personas que vengan aquí? Uh, a pasearse por esta sala. Uh, es posible pasar todo el mes de julio, um, y hay eventos durante el mes también, y um, es posible uh, ver los eventos en el sitio web o en todas las um, redes, Instagram, Twitter, todos cuna Festival. ¿Y por qué vale la pena venir aquí? Mm, es vale la pena porque el arte es muy importante para la vida, eso es la primera, pero también eso es una um, exposición internacional y um, es una exposición uh, colectiva y entonces cada obra es interesante, es un individual, pero junto es más pues ya lo han escuchado, salgan de casa y vengan a esta exposición que habla de choque, de cosas enfrentadas que no pueden convivir juntas o que pueden convivir de una manera explosiva, dando lugar a otros campos. Cada artista lo ha interpretado de, a su manera. Eh, ¿Cuánto calculas que se necesita para verla? Depende de lo que cada uno quiera, ¿no? Puede estar media hora, una hora. Uh, no, ay, no sé, para mí, un, una hora más o menos, sí, para cada sala aquí uh -huh. y una hora también a día.